Con 21 minutos estamos empezando la sesión eh, ordinaria del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, correspondiente al día 5 de marzo. Y hoy eh, eh, vamos a continuar, como lo anunciamos, atendiendo el asunto de um, endeudamiento del municipio de, de Guanajuato por un proyecto que nos va a endeudar los próximos 10 años y para eso hoy este, tenemos eh, eh, varios invitados ah, haciendo el favor de acompañar aquí en la en el, en el observatorio ciudadano pero este ya no veo a a este Rogelio García Rogelio García que nos eh, va... Bueno, le voy a dar la palabra a Carlos Arce para para empezar este, la sesión porque ya estamos en, en Facebook. Por favor, si ¿sí eres tan amable, Carlos. Sí, sí gracias, Memo. Eh, bueno, pues eh, eh, en esta ocasión vamos a tratar el... ¿No se oye? Sí, yo sí, sí te estoy escuchando. Okay. Este, vamos a tratar el tema de... El plebiscito, este plebiscito que se está solicitando eh, por continuar, eh, por haber decidido continuar el procedimiento para contratar 70 millones, 70 millones de pesos de endeudamiento, aun cuando no hay los permisos obligatorios para ello, eh, vamos a tratar el tema eh, de este endeudamiento. Y vamos a tratar el tema de manera específica del museo que se quiere construir. Por eso invitamos a, a personas pues, que están ligadas al asunto de la museografía, de la cultura, de las cuestiones históricas. Y eh, primeramente está Rogelio. Eh, Creo que ahí tiene problema el Piri, pero pues este... No ha abierto su micrófono. Bueno, pero... No, pero no bueno, se... este, los demás sí me están escuchando, perdón. Sí, bueno. sí, te, te estamos... sí, sí Carlos, sí se escucha. Bueno, Piri, yo correcto. no tengo problemas con tu audio, pero sí se escucha. sí bueno, Primeramente está con nosotros Rogelio García Espinosa. Él es eh, doctor... Eh, pensamiento hispánico, es una gente muy connotada, muy conocida aquí en, en la comunidad, es un académico de cuestiones histórico, culturales, y en este caso lo más importante es que él ha sido coordinador de museos de Lina y en este sentido, pues creo que puede, podemos tener una aportación muy importante por parte de Rogelio, en relación a estos temas, por eso el interés de haberlo invitado y tenerlo ahora con nosotros es un lujo y es un placer tenerlo. También invitamos a Francisco Javier. Francisco Javier ha estado eh, eh, participando de manera muy, muy activa en el asunto del plebiscito. Él es profesor de tiempo completo en el Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, es un historiador. Es arqueólogo invitado en el proyecto de Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende. Es director fundador de la publicación científica Oficio, revista de historia. Eh, autor de publicaciones sobre, sobre arqueología, pero en Guanajuato, arqueología en Guanajuato, en, el, en este territorio. Ha, ha sido también curador invitado para exposiciones de cerámica de Chupícuaro en el Museo, museo Flower de la Universidad de California en Los Ángeles. En fin, es otro eh, este arqueólogo e historiador eh, cuyas opiniones creo que van a ser también muy importantes. Así pues, con este panorama, con este esquema, podemos eh, empezar esta esta reunión, Memo. Creo que tenemos dos grandes invitados. Muchas gracias. Adelante, este, por favor. Eh, Rogelio, si fueras tan amable para introducirnos al tema este, con, con el problema que tenemos, hay tantos asuntos que tratar respecto a este endeudamiento y este proyecto municipal que pues, queremos hacer énfasis eh, sobre todo en el asunto de que los guanajuatenses nos vamos a endeudar 10 años y vamos a agotar la capacidad de crédito que tiene el municipio si es que gastamos estos 70 millones. Es decir, si después de empezar y de realizar ese proyecto Guanajuato tiene una emergencia, no tiene forma de pedir crédito porque se está agotando su capacidad de crédito. Entonces, adelante... Este, Rogelio, si favor de abrir tu micrófono y participar con nosotros en esta muchas gracias Muchísimas gracias Memo quiero pues, antes que nada mandar a enviar un cordial saludo a todos, a todos, ¿no? un gran abrazo para todos y pues externar lo que desde hace poco más de tres años hemos venido diciendo esta ocurrencia que se pretende materializar pues para nada significa la construcción de un museo. A mí me parece que se ha estado mintiéndole a la población, haciéndole creer que la pretensión es construir un museo, y eso es totalmente contrario a la realidad. Lo que pretenden es construir 53 establecimientos comerciales y una sala de exposición, pero hay que estar muy atentos, unas salas de exposición no son automáticamente un museo. Esta cuestión de los museos, nosotros que nos hemos dedicado prácticamente toda la vida a, a la museología, a la museografía, a las cuestiones del patrimonio, esta cuestión de los museos es algo verdaderamente serio. Es algo mucho, muy importante para el desarrollo de la sociedad y para la vinculación social. Entonces... No hay una justificación para que el señor alcalde determine qué cosa es un museo y qué no. Esto que se pretende llevar a cabo definitivamente no lo es. Hay instituciones de carácter nacional, instituciones de carácter internacional, que están plenamente vinculados y comprometidos con el ámbito de los museos. Y estas instituciones son las que determinan qué cosa es un museo y qué no lo es. Definitivamente, en el caso que nos ocupa, lo que se pretende llevar a cabo no es la construcción de un museo. Es la construcción de un establecimiento comercial, un establecimiento comercial que se verá engalanado, por decirlo de alguna manera burlona, con 53 establecimientos comerciales. Yo preguntaría, ¿en qué apoyan 53 establecimientos comerciales al adecuado funcionamiento de un museo? ¿Cómo 53 establecimientos comerciales ¿Van a optimizar los trabajos del museo? ¿De qué manera 53 establecimientos comerciales van a mejorar los proyectos de investigación del museo? ¿Los proyectos de conservación del museo? ¿Cómo a partir de 53 establecimientos comerciales, el museo va a extender estos mecanismos de comunicación con la sociedad? A mí me parece que es una verdadera tomada de pelo. Y esto es algo que nosotros desde hace poco más de tres años hemos venido denunciando. Nos extraña pues ese empecinamiento caprichoso del señor presidente municipal para llevar a, a cabo esa obra de tal magnitud. Y participamos también abiertamente en la idea de que hay determinado tipo de obras que necesariamente requieren la consulta ciudadana que no pueden ser ejecutadas nada más por el capricho o por el abuso de poder de tal o cual autoridad. Y me parece que el caso que nos ocupa de esta cosa extraña, de este adefesio que le llaman Nuevo Museo, merece ser consultado con la ciudadanía. No es posible que se sigan atendiendo únicamente a los caprichos personales, de, en este caso del alcalde, y a por la complicidad que se ha evidenciado a través de su equipo cercano de colaboradores, no. en este caso síndicos, regidores y algunos funcionarios municipales, pero yo no he escuchado, y eso es lo que me gustaría conocer, por parte de ninguno de estos funcionarios o de la gente de iniciativa privada que apoya la construcción del proyecto, no he escuchado cómo justifican todo esto que ahorita estamos nosotros manifestando. Es más, no he escuchado ni siquiera el proyecto del museo. Lo que me hace pensar que no hay proyecto de museo. No, no hay proyecto de museo. Hay el empecinamiento para la construcción de 53 establecimientos comerciales y eso es lo que se tiene que poner a consideración de la ciudadanía. Sí, bueno, lo primero que eh, pensamos como ciudadanos de Guanajuato es que si ya el Congreso del Estado aprobó un crédito, su, todos suponemos que el Congreso para aprobar eso vio un proyecto, pero no, es, no, no conocemos dónde está el documento eh, eh, que detalla parte por parte de ese proyecto, para empezar, le faltan, faltan muchas cosas. Ya estado, la semana pasada estuvo con nosotros aquí Ángel Arcos y nos decía que ICOMOS no ha dado su visto bueno tampoco sobre eso. Eh, sabemos que Antropología no ha dado un permiso y sin embargo el presidente municipal y sus regidores, que son los que gobiernan el municipio, han tomado decisiones sin tener ni siquiera lo más elemental que son esos permisos previos. Y, pero eso sí, dicen, ya casi tenemos en la bolsa dinero. Sí, nada más que ese dinero es de todos los guanajuatenses que vamos a pagar en los próximos 10 años. Hay muchos, pro, eh, muchos eh, visiones sobre este tema de, de este proyecto. Por favor, Pili, si quieres abrir tu micrófono para, para escucharte y con mucho gusto. Mira, Rogelio, yo quiero aprovechar la presencia, porque Rogelio es un experto en esto. Yo dividiría el tema para no hacer bolas al público que nos escucha. Que Rogelio nos diga si hay planos o no hay planos. Una. Eso es uh -huh. fundamental. Dos. No podemos hablar de crédito, mientras no hay planos. Segundo. Si hay permisos o no hay permisos. El INA y cómo etcétera, etcétera. Y tres. Si se han cubierto todos los requisitos, que establecen esos terrenos. Si esos tres elementos que he planteado el día de hoy, uh, Rogelio, uh. me ayuda a esclarecerlos, podré entender que es una tomadura de pelo la que están haciendo el presidente municipal. Ya estamos viendo, hago un paréntesis, con la construcción que está en el Pipila, que será tema después. Pero hoy, sí me gustaría, Rogelio, que me dijeras esos tres puntos donde tengo enormes dudas. Muchas gracias. Sí, mira, si me permiten, hasta donde yo conozco, los planos que hemos analizado se inclinan hacia lo que es la construcción de los establecimientos comerciales y la presupuestación que se hizo para justificar ese dinero que se solicitó, está únicamente eh, atendiendo a la construcción de los establecimientos comerciales. Pero yo no he visto planos de lo que puede ser el guión museográfico, de lo que puede ser realmente el museo. No hay, al menos yo no los conozco, ¿no? Entonces, no es posible que se pueda nada más evaluar un proyecto atendiendo al aspecto constructivo de los establecimientos comerciales sin existir, o cuando menos sin socializar, la propuesta museográfica. La propuesta museológica y la propuesta museográfica, ¿no? De eso sí no existe nada, ¿no? Es evidente que en estos planos que el municipio presenta quieren encajar dentro de lo que es el polígono que UNESCO ha determinado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, quieren encajar ahí ese adefesio que nada tiene que ver con Guanajuato, que nada tiene que ver con sus características, con sus invariantes arquitectónicas, y que atenta sensiblemente en contra de la inscripción de Guanajuato como patrimonio de la humanidad. Entonces, es verdaderamente preocupante, así como lo señalabas, que el Congreso del Estado haya otorgado un crédito, un crédito, sin existir un proyecto ejecutivo completo, y mucho menos sin existir los permisos necesarios correspondientes. Como decía ahorita Memo, el INAH no ha otorgado permiso, UNESCO no ha otorgado permiso, ni siquiera un visto bueno, ni siquiera un visto bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el Congreso del Estado apruebe un crédito de semejante magnitud a una ocurrencia? ¿no? Porque lo demás no hay. No sé si contesto la, la inquietud de... Malene, luego Lolita, por favor. Sí, fíjate que en ese aspecto lo único que, que, bueno, que ha socializado el alcalde es un video, es un video. Entonces realmente me encanta lo que estás comentando porque es muy importante decirle a la gente que no es una necedad por decir no al museo de momias, o sea, nadie está en contra del desarrollo, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, y puedo hablar en general, eh, sería que estuviéramos en contra del desarrollo, pero tú qué opinas a, acerca de la museografía y el que se pierda la categoría de museo de sitio, eso es lo que hay que explicarle a la gente, porque la gente cree, y yo lo he visto en, en, en, los, en la gente lo que escribe, que, ay, no, es que a ustedes nada les parece y están en contra del desarrollo. ¿Qué opinas, Rogelio, al respecto? Sí, mira, a mí me parece que es muy... Eh, opción, ¿no? Porque, por un lado, eso que se nos ha presentado que se nos ha presentado en cuanto a lo que sería el proyecto, no son más que unos renders mal hechos, que deforman completamente la opinión de la gente. Para poder hacer un proyecto de museo, se requiere necesariamente la elaboración de un guión museográfico. Un guión museográfico que es consecuencia de un guión museológico. Vamos, un guión teórico para poder hacer un guión técnico. En ese guión técnico, en el guión museográfico, vamos a establecer y a especificar. Sí. Sí, por favor. Un museo no nada más es la exposición. O sea, un museo se compone del mobiliario, de los elementos museográficos complementarios, ¿no? de los objetos y particularmente de la naturaleza de la colección. Entonces, no se han presentado propuestas en torno a lo que es eh, eh, el guión museográfico. No hay, no hay, al menos yo no las conozco. ¿eh? Entonces, no es posible, pues, eh, confundir a la gente o no es correcto confundir a la gente diciéndoles que así quedaría el museo. ¿no? ¿De qué materiales van a ser las vitrinas? Si atendemos a la naturaleza de la colección, Marilyn, ¿no? la colección Momias es una colección sensiblemente delicada, altamente delicada, que tiene que ser atendida en mobiliario especial en caso de que se fuera a, a, a desarrollar este proyecto. ¿no? Y, y no nos han presentado, al menos no se ha comentado, qué tipo de vitrinas van a ser, qué tipo de cristales van a ser, qué tipo de iluminación se va a requerir, qué tipo de pisos se van a requerir, qué condiciones de humedad, de temperatura habrá en el interior de la sala. Vamos, nada, nada más pasear a la gente de manera mucho muy general por esta supuesta propuesta y no mencionan para nada que eso es lo más tramposo, no mencionan que abajo va a haber 53 tiendas, que nada van a contribuir para el adecuado funcionamiento del museo. ¿no? Entonces la gente cree que no va a haber tiendas, que no va a haber establecimientos comerciales, y no es así. Lo que va a haber son tiendas con una sala de exposición en la planta alta. Seguramente las momias van a estar muy agradecidas de que a través de la gente que va a comprar, van a ser conocidas y visitadas. Es un gancho, es un engaño que le están haciendo a la gente. Entonces, no hay guiones, pues, ¿no? Eso es a lo que me quiero referir. Entonces, no hay guiones porque no hay un trabajo de investigación científica previa. No hay. Entonces, si no hay un trabajo de investigación, no podemos hacer una propuesta técnica. O sea, ¿cómo decimos que de tal o de cual manera vamos a exponer una cosa si no sabemos qué es lo que vamos a exponer? O pues, sea, el trabajo del museo es un trabajo académico. Los museos son instituciones eminentemente educativas, educativas. Más este tipo de museos, ¿eh? Que lo inscribimos definitivamente dentro de la tipología histórico y antropológica. ¿no? O sea, la momias es una colección ya histórica, con una gran carga antropológica. Una gran carga antropológica, ¿no? Que definitivamente el municipio no le ha sabido dar esa lectura. No le ha sabido dar esa lectura, ¿no? Y es preocupante. O sea, quieren echarse a correr cuando ni siquiera han empezado a caminar. O sea, a mí parece que eso no es correcto, ¿no? O sea, hay que y una cosa que hay paso. que tener... Oye, Rogelio, y perdón que sí. te interrumpa por último. Sí. Una cosa que hay que considerar sí. es que este dictamen, cuando se subió, eh, eh, eh, no lo dieron tres días. En tres días se tomó la decisión. a abajo, dónde? ¿A dónde? Eh, al oh, al ayuntamiento para ah, que se bueno, votara. Claro. Sí, entonces imagínate, en tres días nos avisaron, un creo que fue un jueves, y el, el viernes y el sábado ya estaba arriba. O sea, ni siquiera un análisis que pudiéramos hacer, que pudiéramos preguntar los que no somos expertos. Bueno, yo lo voté en contra, pero es muy importante que sepan que a mí dicen que el que quiera las cosas a la carrera, te brinca porque las cosas a la carrera y sobre todo porque son las cosas más importantes para los guanajuatenses y las tenemos que cuidar. Entonces, yo creo que ahí nada es a la carrera. Si las cosas hacen a la carrera, no se hacen bien. Y pues ahorita, eso es lo que está sucediendo ahorita y lo que tú estás diciendo. No se hizo un estudio, no se hizo muchas cosas, no se tienen los permisos, no. Y, y aquí está el, el dicho de, primero vamos a pedir perdón y luego vamos a pedir permiso. Sí, y luego les estamos dando esa mala señal a los guanajuatenses que es, hagan las cosas sin pedir permiso, porque ya después las arreglamos, a lo mexicano. Yo creo que estamos mal, el alcalde está mal, la manera de hacer gobierno está mal, y eso hay que decírselo a la ciudadanía, las cosas a la carrera no son. Gracias sería todo. Mi... A ver, lo más me queda una duda, doctora de la, de la síndica, dice el municipio, el ayuntamiento, en este caso, que pagó por unos planos, ahí aparecen sus cuentas, Rogelio, y no hay planos, entonces, ¿en qué se paga no. su dinero que sí. anuncian? No, yo dije que sí hay planos, pero de los establecimientos comerciales. ah O sea, y toda la presupuestación se establece en base a las necesidades de los establecimientos comerciales, pero no hay planos de lo museográfico. No, Ajá, y toda la planta alta, pero no hay planos, y toda la presupuestación está encaminada a la obra arquitectónica de las tiendas, de los establecimientos comerciales. ¿no? Y dejan el bodegón arriba para el museo, pero no hay un proyecto de diseño y producción de mobiliario museográfico. No hay un proyecto y un presupuesto en cuanto a elementos museográficos complementarios no, videos, taz, taz, todo lo que significaría, ¿no? No hay un proyecto ni un presupuesto para el diseño de lo que sería propiamente la zonificación, la circulación, vamos, todo lo que tiene que ver con el aspecto técnico, museográfico, ¿no? No lo hay. Al menos eso no lo han dado a conocer y ninguno de los eh, defensores de esta ocurrencia lo ha mencionado, al contrario, lo evaden, lo evaden, ¿no? A mí me pareció muy eh, oportuno y muy interesante el comentario que hacía María Elena, porque subieron esos rendes sin siquiera saber qué cantidad de cuerpos tenían para poder exhibir. Todavía hasta la fecha hay una enorme contradicción, sin haber hecho un análisis previo de lo que es el estado de conservación de la colección, ¿no? Y ya andan haciendo vitrinas y ya andan haciendo recorridos y ya... Pues todo es puro engaño, ¿no? No hay, no hay una propuesta. ¿no? Entonces, no van a poder obtener permisos de ninguna de las instituciones para la construcción del museo, porque no hay proyecto de museo. ¿no? Habrá permiso para la construcción del centro comercial, porque para eso sí hicieron una propuesta, que en opinión de los que han visto eh, el proyecto y que de alguna manera pues tienen más elementos técnicos para poder opinar, es un proyecto incompleto, es un proyecto que no reúne las características para poder ser considerado como un proyecto ejecutivo, como un proyecto ejecutivo, ¿no? Entonces es sí, inconcebible que el Congreso haya otorgado un préstamo, un crédito, ¿no? sin que existiera un proyecto. La autorización, sí, es cómplice. Sí, es cómplice y es muy. Es cómplice. es cómplice. Y es muy preocupante también por lo que decía ahorita María Elena, que los comentarios del presidente municipal van en el sentido de que la opinión de Lina es como las llamadas a misa: el que quiere las escucha y el que no, no. No, el Instituto Nacional de Antropología es el responsable a nivel nacional de la investigación de la conservación, de la socialización, de todo lo que es el patrimonio histórico y antropológico de los mexicanos. La colección de momias forma parte de esa riqueza patrimonial. Entonces, el INA es el que debe de tener la, la batuta en este sentido. ¿no? La UNESCO lo reconoce así. La UNESCO ha delegado toda la responsabilidad de este dictamen al Instituto Nacional de Antropología. Entonces van a darse de topes ahí las gentes porque no hay proyectos. No hay, eso que presentaron, eso no es un proyecto ejecutivo. No es. Creo, a ver, perdón, perdón Lolita, pero, pero tenemos otro invitado que es Javier Bravo, entonces ante esta, este montón de argumentos realmente muy interesantes todos, pues nos gustaría conocer tu opinión Javier de, de, de, de esta situación relativa a este tercer museo para exponer momias en el municipio de Guanajuato. Gracias, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. perfecto. Bueno, eh, muchas gracias en primer lugar por la invitación a participar en esta sesión ordinaria de, del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Eh, ustedes probablemente a propósito de este tema del plebiscito contra el endeudamiento eh, de nuestra comunidad aquí en el municipio de Guanajuato, tal vez me hayan visto en algunos videos ahí eh, como activista y bueno es que sí soy trabajador de la Universidad de Guanajuato como posiblemente varias y varios de ustedes aquí, bueno mi compañero Rogelio desde hace pues eh, décadas pero también eh, Guillermo ha sido trabajador de la universidad por muchísimos años. Y bueno, una de las cosas que nos caracterizan a nosotros en la Universidad de Guanajuato es el pensamiento crítico. <risa> Esto es como eh, el ejercicio de, de nuestra libertad, ¿no es cierto? Eh, ahí es donde se manifiesta pues, esa, esa libertad en el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es nada más eh, saber cosas o ser erudito, sino... Eh, tener criterios y, y tener una, una teoría y ponernos en el lugar correcto en, en nuestra comunidad y, y en la historia. Y eso tratamos de hacer. Eso es lo que tratamos de hacer. En ese sentido, eh, yo quisiera compartir aquí algunas eh, experiencias e ideas que tengo a, acerca de esto. A mí me parece que eh, es muy importante que la gente como Rogelio, como yo, eh, académicos, eh, tratemos de comunicarnos más y mejor con la comunidad. Yo quiero ser autocrítico como universitario, quiero ser no solo crítico, sino autocrítico. <risa> y, este, y, y por esa razón a mí me parece que si en este momento hay mucha manipulación por parte del, del alcalde, Alejandro Navarro, respecto de esta temática del, de su intención de crear este centro comercial con el pretexto de las momias, usándolas como Pretexto. Si, si esa manipulación está teniendo cierto efecto en, en nuestra comunidad, es porque quizás algo yo, eh, como académico, no estoy haciendo lo suficientemente bien como para, dar, para darnos a entender. ¿sí? Se trata de lo siguiente. Eh, yo considero que lo que está haciendo eh, este señor Alejandro Navarro es... Eh, Partir, su punto de partida es una idea muy equivocada de la política en general y ya de la política cultural pues ni hablar por añadidura, pero de la política en general porque cuando una persona así como él nos dice que quiere construir un, un museo, pero todo el contenido de sus ideas, de su gestión, de su supuesto proyecto es otra cosa, pero no es museo, entonces hay un intento de manipulación, porque el verdadero contenido, como ya lo ha dicho correctamente mi compañero Rogelio, pues el verdadero contenido es mercantil comercial, y no es que esté mal, eh, pero eh, por principio de cuentas, yo creo que eh, debería ser sincero, todavía tiene oportunidad de sincerar, de y decir, efectivamente no tengo idea de lo que es un museo, tendría que decir, Navarro, no tengo ni la menor idea, pues voy a llamar a los expertos, especialistas, eh, lo que sí quiero hacer, y ahora me doy cuenta, es un centro comercial, porque para mí Guanajuato o es mercantil o, o, o no vale nada, y realmente, todos, cada paso que da y cada palabra que pronuncia, nos dice que para él, esta idea de, de patrimonio cultural, si no se traduce, de patrimonio de la humanidad, si no se traduce en pesos y centavos, son son es demagogia y no vale nada y eso es muy triste para nuestra comunidad porque eh, guanajuato ha sido eh, construido hablando particularmente de, de la ciudad y y del casco viejo y, y las minas adyacentes eh, particularmente todo eso ha sido eh, construido con las manos de, de la gente que vive aquí de, de la comunidad de gente trabajadora como ustedes como yo como todos nosotros y eso es el verdadero valor. Eso es lo que le da valor y le atribuye valor a las cosas, ¿no? El trabajo de la gente. Pero eso no lo ve él. Entonces, me da eso mucha tristeza. Quisiera que me permitieran, a ver si me autoriza quien administra la, la ¿cómo se llama? Sí. La sesión de compartir una gallita. Es, es muy, claro breve, sí, muy breve, muy breve. solo participar, sí. Como una, eh, gracias. Sí, este, eh, Ahí está ya, un... ahora sí. sí. Ya, gracias. ¿Ya se ve? Sí. sí ah, se muy ve. amables. Bueno, eh, solo como un, ¿cómo se dice? Un uh, acordeo. <risa> eh, cuando una persona así como este alcalde, eh, para él solamente es válido el dinero y sus negocios, es, no es una política, es una antipolítica, o como dice un filósofo africano, es una necropolítica, ¿sí? Porque pues no abona a la vida mejor de la comunidad, sino nada más de un grupito y eso es más bien quitarle dinero a, a la comunidad para servicios y, y necesidades eh, básicas, elementales para sus negocios. ¿no? Entonces está gestionando no la vida, sino parece que la muerte o la mala vida de la comunidad. A eso le llama necropolítica le Mbembe, este filósofo eh, africano. Y bueno, yo creo que eh, eh, el problema inicia cuando este señor totalmente desligado de su comunidad tiene una ocurrencia, como correctamente dice mi amigo, mi compañero, eh, tiene una ocurrencia y, y él piensa que es una idea genial y que todo el mundo le va a aplaudir. Pues no, porque sin legitimidad, sin generar un consenso, una, un convencimiento en la comunidad acerca de las cosas importantes, sin, sin esa legitimidad, sin ese consenso, no hay validez, su, su propuesta no es válida, no tiene validez desde, desde abajo, desde ese punto de partida de la comunidad. Tiene validez para él en su cabecita y en la cabeza de sus cuates que en el Congreso le aprobaron el endeudamiento sin que haya un proyecto ejecutivo. Entonces, eh, ese es el punto de partida, una idea equivocada de que tiene el alcalde Navarro de lo que es y debe ser la política, ¿no? La política no, no, no es eso, no es, no es esa la política que el pueblo de Guanajuato necesita, sino todo lo contrario, lo contrario de lo que él hace. Entonces, por ejemplo, hablando de, de su, eh, pues, su... Su ignorancia ya ha sido muy evidenciada eh, de muchas maneras eh, diferentes, especialmente... Pues eh, por eh, nuestra compañera Paloma y, y por Rogelio y, y mucha gente en diferentes momentos. ¿no? Y hay un documento que acaba de publicar mi, mi compañero Rogelio eh, acerca del de endeudamiento y de, de otros valores que existen ya en todo aquello que él quiere destruir. Sí, Porque casi siempre cuando se construye algo nuevo, pues algo se destruye. Pero muchas veces resulta que lo que se quiere destruir vale más que lo que se, que lo que se pretende construir. Y en este caso, eh, todas estas pinturas murales, eh, que eh, pues a veces un poco despectivamente le llaman graffiti, pero que es arte eh, urbano, arte popular, porque refleja un sentir y un pensar de, de la gente. Que, o sea, no todo mundo tiene que inscribirse en las escuelas clásicas de, de las artes pero sí cada vez más se, se tiene que ir reconociendo el valor y la dignidad de las expresiones populares de, de las artes. Y en este caso, esta cancha que está ahí en la exestación, tiene espléndidos murales que representan no solamente el sentir y el pensar, sino una cierta conciencia histórica de la gente que plasmó ahí, de los artistas, casi siempre son jóvenes que plasmaron ahí estas obras de arte. Y en este documento que acaba de publicar mi compañero, eh, él como que pone en valor todo eso, le, le, nos, hace, nos abre los ojos y nos dice, todo esto tí, tiene dignidad, tiene, no solo tiene valor, valor, tenemos, valor tienen las cosas, la dignidad tienen las personas, pero les podemos atribuir dignidad también a, a las cosas, y como incluso a la naturaleza, cuando queremos defenderla, decimos, no. Mi entorno natural tiene dignidad y lo vamos a defender eh, y, y hay gente que, que lo entrega todo por defender esas causas tan nobles y tiene razón. Entonces todo esto que son como para él expresiones periféricas eh, este, de la gente eh, pobre, eh, como que no valen para él. Y eso a mí me duele mucho como universitario, como humanista, eh, como persona, como ciudadano, como miembro de la comunidad. Me, me duele que, que traten así a, a la gente como yo, gente que vive de su trabajo, gente que trata de contribuir en algo positivamente a la comunidad y que un alcalde te diga que pues, todo eso no, no sirve, no vale las prácticas deportivas. Miren, en torno del Museo de las Momias, por un lado, el actual, ahí el Museo Santa Paula, y en torno a estas instalaciones deportivas que son muy populares, muy concurridas, hay dinámicas sociales y culturales que, de las que no estamos hablando, pero que deberíamos hablar. Y todo eso es importante, no solamente lo edificado, también las dinámicas sociales y culturales que existen aquí, que todas ellas son muy positivas, muy constructivas de la personalidad, de la disciplina, de la interacción social. Y todo eso es muy importante. No todo es negocios pesos y centavos, señor alcalde. Navarro. Estas, estas dinámicas sociales, culturales son tan importantes como lo edificado y se complementan, hay una interacción dinámica, dialéctica entre unas y otras, pero todo esto él no lo reconoce. Él quiere los negocios y quiere dar seguramente el contrato a sus cuates y, y bueno, tiene cómplices, digamos, que tanto en el ayuntamiento como en el Congreso local, puesto que ya, como ustedes saben, pues le aprobaron el, el, el endeudamiento sin proyecto, eh, nada más con un cascarón. ¿sí? Y eso es, eso es terrible. Yo siento la responsabilidad, porque eso es lo que estamos haciendo, ustedes desde el observatorio y nosotros como activistas y, y apoyando esta, eh, el no al endeudamiento. Eh, lo que estamos haciendo es, eh, desde dentro de la comunidad, Asumir una responsabilidad y yo digo, bueno, yo tengo que saber comunicar más y mejor a la gente. Quisiera lograrlo. Bueno, tengo mis limitaciones, así es la condición humana, pero sí eh, rec quiero reconocer el esfuerzo de mis compañeras y compañeros en esta lucha y de ustedes que nos abren estos espacios, porque de eso se trata, de, de, de abrirse, eh, incluso si fueran cosas que, que a alguien no le gustaran, pero abre el espacio para que la gente tenga voz yo diría gracias gracias gracias es eso es lo que eso es lo que eh, significa eh, reconocernos unos y otros unas y otras como iguales como con dignidad simétrica y que tu palabra es importante tal vez no esté de acuerdo pero es importante que la manifiestes y bueno miren yo soy originario yo nací ya ven que los guanajuatenses nacemos donde nos da nuestra eh, gana verdad bueno pues yo nací en un pueblito chiquito y bonito que se llama Taxco el colonial, así dice una canción, es Taxco de Alarcón, pueblo minero, eh, yo nací ahí y hoy en día pues no tiene este estatus de reconocido por la UNESCO de patrimonio de la humanidad, no, pero por lo menos dentro de nuestro país tiene reconocimiento de pueblo mágico, que como que para allá va, pero es un pasito en esa gestión. Eh, y tiene una cierta imagen urbana. Eh, no dudo que varias y varios de ustedes ya conozcan mi pueblo natal, Tasco Guerrero. Es un pueblito donde pues, el patrón, eh, como parte de la imagen urbana, es que las casas se pintan de blanco. Eh, tenemos muchos tejados, eh, verandas, eh, tejadas también. Muy bonito. Desde que vas entrando al pueblo, eh, ya sea de día o de noche, eh, te da una impresión estética, literalmente, es bello, se siente eh, algo diferente. Así como cuando entras a Guanajuato y dices, ¿qué ciudad tan diferente? No hay otra igual en el planeta. Bueno, con Tasco hay una sensación análoga. Y yo quiero eh, dirigir la atención de ustedes a lo siguiente, que eh, Tasco actualmente, eh, con esa imagen urbana, Uh, digamos, tiene una herida, una cicatriz muy profunda, así le llamo yo, eh, porque, pues, construyeron ahí, en el medio, o en, o en el acceso, una cosa tremenda, ¿sí? Ay, perdón, <risa> eh, quisiera agrandar la imagen, pero no sé cómo, pero estoy señalando con el puntero, un edificio muy agresivo, en ese entorno de, de edificios pues de dimensiones muy antropométricas, muy eh, nada monumentales, sino muy eh, relacionadas con, con la escala humana. ¿sí? Las casas, incluso si son casas de varios pisos, pues tienen ciertas dimensiones y se refleja en un todo, en un todo eh, bello, muy peculiar, con raíces históricas muy profundas, con dinámicas culturales muy específicas y que le, le, le, dieron, le lograron que se gestionara el estatus de pueblo mágico. Y de pronto uno llega y resulta que hay, desde hace unos 10 años, si no me equivoco, un edificio, adefesio, como dice Rogelio, un no, no edificio, un adefesio tremendo aquí, eh, cuya construcción no se puede entender de otra manera que no sea mediante la corrupción sin la corrupción, sin un acto de corrupción de quien otorgó el permiso para construir este adefesio en medio de un pueblo mágico. ¿sí? Sin corrupción no se puede entender. Y fue un alcalde precisamente de, del mismo grupo, del mismo perfil que Alejandro Navarro. Hace unos 10 años, puede que 11 años, eh, según me, me han contado. ¿no? Tengo el dato incluso del nombre del, del alcalde, pero no viene al caso. Lo que quiero señalar aquí y prevenir, porque de eso se trata también, es de que este tipo de cosas eh, arbitrarias, sin legitimidad, sin consenso, sin haber consultado a la comunidad, pueden traer como consecuencia a esa cuestión. Por supuesto que tiene muchas otras implicaciones de las que ya habló Rogelio, de las que yo he hablado en los videos que ustedes quizás ya han visto ¿sí? solamente quiero referirme a que lo que él está pretendiendo es ahí donde ustedes ya saben y que se alcanza a ver desde los pastitos, desde el acceso a Guanajuato y ni hablar si lo vemos desde el aire, eh, sería un atentado contra la imagen urbana, ¿sí? aquí estoy como para no repetir lo que ya dijo Rogelio estoy tratando de abonar, de ver desde otro ángulo de otras posibilidades para enriquecer la discusión es un riesgo real, auténtico y no deberíamos permitirlo. Como comunidad que se respeta a sí misma, no deberíamos eh, permitirnos que arbitrariedades como estas, totalmente, eh, digamos, demagógicas en el sentido técnico, ¿verdad? Demagogia es cuando yo miento para manipular a otros, ¿sí? Eh, no deberíamos permitir que acciones demagógicas y discursos demagógicos como los del alcalde Navarro. Nos llevaran a desviarnos de la protección de lo que consideramos valioso. Nuestra comunidad, el respeto a nosotros, que nos pregunten antes de endeudarnos, que nos pregunten antes de, de construir adefesios como este de Chedraui en, en, en Tasco Guerrero, ¿sí? estamos a tiempo, compañeras, compañeros, eh, con ciudadanas y con ciudadanos aquí. Eh, no, no cometamos el error que mis paisanos eh, y paisanas tasqueños cometieron al permitir, al no movilizarse como estamos movilizadas, y movilizados hoy, de no movilizarse y permitir que la arbitrariedad se imponga de manera tan grosera y tan brutal. Es brutal lo que, pre lo que pretende el señor Navarro. Eh, y miren, aquí tomé una foto de una, de una persona genial o un grupo de personas geniales, no las conozco personalmente, pero en Facebook se llama Guanajuato Extremo, y tiene una serie de fotografías espléndidas. Eh, yo pienso que habría que darle un reconocimiento a esta persona, y solo tomé una, nada más como muestra, pues, de, del ¡pum!, del, del golpe de placer, el golpe estético que es ver a, a nuestro pueblo aquí, Guanajuato, eh, eh, expresado aquí en, en esta imagen tremenda. Puede que tenga filtros, tal vez, pero eh, el esfuerzo es, es bien interesante y muy bonito. Hermoso, hermoso. Hermosísimo, definitivamente. Yo Yo ya, quisiera decir algo, ya he propuesto aquí en el, en el grupo de, de quienes estamos participando como activistas, digamos, en esta lucha, y es ayudar al INA. Efectivamente, no ha dado eh, autorización para ese proyecto porque no hay proyecto en el sentido estricto no hay necesario, no lo hay. Eh, entonces, eh, deberíamos... Eh, comprometernos de, de algún modo, les he propuesto ya, y aquí lo digo más abiertamente, ayudar, entre comillas, al INA, ellos son profesionales y saben hacer su trabajo, pero en este momento hay un factor nuevo, digamos, eh, contingente que es que hay una nueva directora del Centro INA aquí en Guanajuato, que es recién llegada, es arquitecta, tiene una maestría en restauración y todo, pero eh, como está la metieron de lleno en la política aquí eh, por ese cargo tan tan relevante en una ciudad patrimonio pues a da, darle una ayudita significaría aportarle todos los elementos posibles todos los argumentos eh, técnicos valorativos patrimoniales históricos culturales sociales para que su eh, para que su decisión llegado el momento eh, esté lo mejor informada posible desde la perspectiva de la defensa del patrimonio y desde la perspectiva de la defensa de una comunidad que se respeta a sí misma y que exige eh, eso, que le reconozcan su dignidad y que le pregunten primero, antes de imponer arbitrariamente eh, proyectos así, que son todo menos lo que dicen ser. ¿sí? En el trasfondo hay un esfuerzo de manipulación y un interés oscuro, tenebroso porque no corresponde a las verdaderas necesidades de nuestra comunidad. Y la gente es primero. Nosotros valoramos muchísimo a Guanajuato como patrimonio de la humanidad, pero el valor mayor es la gente, la gente. Y nosotros somos también lo que pensamos, aquello que ya asumimos como importante y así. Y en ese sentido hay que informar a la gente para que cuando la consulten digan, no, ese, ese atentado yo no lo voy a permitir. Y, y voto en contra del endeudamiento y en, y en contra de, de un proyecto así. Entonces, a eso me refiero, de que pongamos también en el mismo, con el mismo valor eh, la dignidad de las personas, su derecho a ser consultadas, porque estos mecanismos que ahora, ahora son ley, antes no, no eran ley, pero ahora ya hasta podemos decir, ya tenemos un argumento legal para, para defender eso, que, que el no a la arbitrariedad y el sí a que se escuche la opinión de la gente. Bueno, es como cuando recién se hubiera aprobado, se, se aprobó el, el derecho de las mujeres en los años 50 para votar aquí en México. Tal vez eh, eh, algunas mujeres pudieron tardar un poco en, en creérselo y en participar. Sí, y, pero era importante que ya estuviera plasmado el derecho. Ya después había que ir convenciendo a toda una comunidad, a todo un país, al 50% o un poco más que son las mujeres en nuestro país, de que, de que ejercieran su derecho, porque todavía había mecanismos mentales y estructuras sociales que hacían que la mujer no ejerciera su, su derecho, ¿verdad? Que a veces el marido, no, no quiero que vayas, es cosa de hombres, todavía con esa mentalidad de hace siglos que ya no debería existir. Bueno, hoy existe ese derecho, hay que participar ciudadanas, ciudadanos, no perdamos de vista que eh, es nuestra oportunidad de reivindicar nuestra dignidad, nuestra voz, nuestra voz y nuestra libertad como ciudadanas y como ciudadanos, eh, no a la arbitrariedad, no a la eh, imposición. Y, y por eso anoté aquí estos puntitos. La, la política debe ser una política eh, basada en eso, en, la, en una legitimidad y a, que a su vez debe estar basada en, pues, en consultar a la gente en un consenso. Esta cosa que él está pretendiendo hacer, eh, ni siquiera eh, cuando iba a terminar su administración anterior, anterior y menos en su, su campaña, no estaba así de explícita. Él había mencionado ideas así, incluso alguien antes de irse, este, entre las regidoras y regidores, levantaron la mano a favor. Pero si uno les preguntara, ¿ustedes tenían completo el panorama? ¿Cómo votaron a favor dentro del ayuntamiento? Por una cosa, así antes de irse en la administración pasada, si no tenían el panorama completo. La verdad, una pena y deberían pedir una disculpa pública quienes votaron en su momento a favor y quienes votaban en el Congreso, el endeudamiento sin tener todos los elementos, como se dice, todos los pelos de la burra en la mano, <risa> deberían pedir una disculpa y retirarse, <risa> no lo van a hacer, pero sería bueno, eh, porque la vida, eh, la política debe servir a la vida, a la buena vida de la comunidad, y para eso se requiere que haya consenso, y el consenso le da legitimidad al gobernante, y todo eso pues no hay en este caso no ni en muchos otros pero aquí en la escala municipal pues no no lo vemos de, se deben hacer cosas factibles factibles en el sentido de enriquecer positivamente la vida de la comunidad sí eso no no no tiene que ver con lo que está haciendo Navarro es otra cosa ese endeudamiento no abona a la mejor vida de la comunidad ya lo había dicho yo el Congreso local está integrado por sus amigos ellos aprobaron ese endeudamiento si hubiera un proyecto ejecutivo y bueno siempre hay que preguntarnos como ciudadanas y ciudadanos eh, qué qué es lo que quiere realmente la persona más allá de las palabras que hay en el contexto que hay en el pot en el subtexto que hay debajo que hay detrás que hay alrededor para qué es eso realmente es para eh, que, que las llamadas momias de Guanajuato estén mejor pues no porque ya lo dijo Rogelio muy técnicamente muy profesionalmente todo lo que no tiene este pretendido proyecto, entre comillas, de Alejandro Navarro. ¿sí? Entonces no es lo que él dice que es. ¿Para quién es? Pues en realidad no sería eh, para la, nuestra comunidad, es para sus negocios y con ello incluso pondría en riesgo el, el título de eh, ciudad patrimonio. ¿sí? Él está a favor de la exclusión en el sentido de que no quiere que se le pregunte a la gente. Él dice que a su manera ya, ya, lo, ya lo hizo, pero no es así, no es verdad. Nosotros queremos una consulta amplia, un plebiscito amplio, eh, que no se excluya a la gente, porque lo que él quiere además es, de, al demoler esas eh, instalaciones deportivas, que como ya dije, son sociales también y son culturales también, eh, al demolerlas, está diciendo todo aquello es del es no importante, es de gente... Bueno, no quiero decir la palabra con J, de, de gente que no cuenta. Es de gente que no cuenta y eh, lo vamos a demoler y vamos a construir aquí una, eh, un mall, un mall, un centro comercial. Eso es lo que él quiere. Esa es su visión de Guanajuato, por favor. Nosotros somos mucho más que eso, tenemos historia, la historia que, que ha ido configurando esta ciudad de la que nos podemos sentir orgullosas y orgullosos, a pesar de que él tiene todo abandonado y fíjense las calles como son un mugrero, perdón por la expresión coloquial, un verdadero mugrero da vergüenza y en lugar de dedicar mejores esfuerzos y más recursos financieros a, a, a la limpia, la, a la sanidad de nuestra de nuestro, de, sí, de nuestro municipio y de la ciudad, él quiere un centro comercial más. Entonces, no, esa política de exclusión que él tiene, porque yo creo que así fue educado, no, no lo dudo. ¿no? Eh, pues no, no, no es lo que corresponde a la dignidad de una comunidad que se respeta a sí misma. Por eso digo que para este alcalde, la gente de la periferia, que vive en los callejones, en comunidades, gente empobrecida, que es trabajadora, ¿eh? Miren, yo vivo aquí cerca del Cerro de los Leones, que está muy estigmatizado, eh, una colonia aquí de la ciudad de Guanajuato, eh, pues de gente trabajadora, perdón, pero yo vivo de la panorámica hacia abajo, eh, el Cerro de los Leones está de la panorámica hacia arriba, pero yo allá voy a comprar la, la verdura, allá voy a comprar la carne... Este, y eh, pues es gente trabajadora. Está estigmatizada porque ocurren actos de violencia, de que hay gente que, por ejemplo, roba y se va a esconder por allá. Pues sí, pero la mayoría de la gente es gente trabajadora. Entonces, yo digo es gente empobrecida. No digo pobre porque decir pobre es como naturalizar, normalizar la pobreza. La gente no es pobre por naturaleza. La gente es pobre pues porque hay un cierto sistema, que, ¿sí? yo lo digo como universitario, como quien se dedica a estudiar estas cosas, Digo, hay todo un sistema que se sirve de empobrecer a la gente para poderla eh, contratar y mal pagar. Bueno, por esto digo aquí gente empobrecida y no digo pobres. Entonces, para este alcalde la gente de la periferia es un objeto, no son personas, no son sujetos. ¿Sí? Sujeto es el que hace las cosas, como una oración, ¿verdad? Sujeto predicado, sujeto el que hace las cosas. No, no somos sujetos, somos objetos para él. Un objeto más para su idea no consensuada de lo que nuestra comunidad debe ser. Y bueno, eh, en resumen, eso es lo que quería compartir con ustedes, estas reflexiones. Aquí hay una imagen de, de esa participación que tuve en, ahí en, en California, en la ciudad de Los Ángeles, en la, Universidad de California en Los Ángeles, una exposición de cerámica chupícuaro, este, que es cerámica originaria de aquí de nuestro estado, que está allá por razones tremendas. Pero, sí, en acá, del Valle de Acámbaro, pero que esa, es todo ese patrimonio arqueológico de México está allá porque se fue incluso antes de que tuviéramos una legislación que nos ayudara a defender nuestro patrimonio. Pero yo fui a trabajarla, registrarla y por lo menos digitalmente tenemos acceso a ella, aunque esté embodegada, aunque técnicamente en buenas condiciones, pero pues está allá y no está acá donde debería. Y esta es una imagen de Cañada. Estas dos de abajo son imágenes de Cañada de la Virgen cuando colaboré allá con Gaby Cepeda. Eh, a Gaby Cepeda, esta arqueóloga muy reconocida eh, en nuestro Guanajuato, directora del proyecto arqueológico Cañada de la Virgen, la acaban de operar ayer, está muy bien, yo le mando un abrazo y, y un beso a Gaby. Le doné sangre, por cierto, porque así debe ser la comunidad. <ríe> le doné sangre, con, con mucho gusto lo volveré a hacer para quien lo necesite. Y es, de eso se trata, verdad, de, de tratarnos así con simetría, con igualdad. De reconocer la dignidad que tenemos todas y todos y el merecimiento absoluto que tenemos como seres humanos. Muchas gracias por su paciencia, su atención y espero haber abonado con algo a esta discusión tan importante para nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias por tu ¿Cómo? participación, Javier. Oye, Memo, sí. hay que abonar lo que Javier Bravo acaba de decir que hay que felicitarlo, por el youtuber, Carlos, el youtuber que salió ayer en todas las redes del país, cientos de redes Reprodujeron algo, Rogelio, de lo mugroso que está Guanajuato, los callejones, hablan de semen, hablan que es una cantina, es increíble, el, se los pasea a CDG, el youtuber que saca lo de Guanajuato y nos dice: fui a San Miguel Allí, es otra cosa, pero habla de Guanajuato, horrores, dice, abona todo lo que dijo Javier, bravo. Y nomás quiero agregar al final a Javier algo que me encantó lo que dijiste, Juan Sebastián fue a tu pueblo Tasco de Alarcón ahí vivió Juan Sebastián que vivió, que, que estudió aquí en Guanajuato pero ojo eh, vean el youtuber que abora todo lo que dijo Javier Bravo, es increíble lo que ese youtuber circuló por todas las redes brutalmente muchas gracias sí ya, ya tiene cuatro semanas circulando ese, ese video en el que denuncia cómo lo trataron a él como, como visitante de Guanajuato Sí. Estaba Lolita. ¿Rogelio quiere participar? ¿Sí, Rogelio? Sí, Lolita pero Lolita, Lolita también... está ya desde hace tiempo también queriendo intervenir. Si no hay problema, sí, yo No, que... No le que... quieres dar la Lolita palabra. ...y luego le seguimos, ¿no? Sí, sí, Lolita. Muchas gracias y buenas tardes. Doctor Francisco Javier Martínez Bravo, excelente exposición. Al doctor Rogelio García Espinosa también, muchísimas gracias por todo lo que nos están comentando, que es muy importante que todos los guanajuatenses, no nada más los que nos están viendo ahorita por Facebook Live, que también los mando a saludar a mis compañeros de observatorio, pero yo quiero entender, eh, doctor Rogelio y doctor Francisco Javier Martínez Bravo, quiero entender que lo que la propuesta que está haciendo nuestro querido alcalde y que nuestros regidores, que fue por mayoría, no fueron todos, eso sí hay que aclarar, no fueron todos, fueron nada más sus regidores este, estrellas, eh, sus seguidores. Eh, voy a utilizar una, unas palabras eh, a lo mejor muy, muy despectivas, pero es lo que la gente piensa, porque lo han manifestado en diferentes... Este, videos que suben acerca de, de, de, esto, de este proyecto y de lo que está haciendo Alejandro sus lamebotas, por no decir más feo. Quiero entender, vuelvo a repetir, quiero entender que lo que este señor pretende es un centro comercial, no es un museo porque no existe el proyecto museográfico como lo acaban de mencionar para que exista tal, tal proyecto como tal. Entonces, los medios están difamando, son los que están difamando, porque los medios, sobre todo Correo, dice que la gente que está a favor del plebiscito, voy a hablar del plebiscito, este, eh, dicen que es para un centro comercial y que no, no es un centro comercial, es un proyecto de un museo. Pero aquí lo que estamos viendo, lo que yo estoy entendiendo, es que sí es un centro comercial. Entonces, los que están difamando a las personas y a la gente activista y a todos los que estamos en contra de, de, esto, de este proyecto nos están difamando diciendo que no, que estamos mal. Que lo que nosotros, lo que nosotros estamos diciendo es, es, es estar en contra, como lo dijo la nena Castro, es en contra de un proyecto para, para este, detonar la economía. Pero la economía de quién? Vamos a, a, a analizarlo. La economía de quién? Ya este, entre, entre palabras y entre eh, oraciones y frases que se han comentado, se ha dicho, y hay que decirlo, que esto es un negocio para él y sus cuates. Es, es, eso es lo que es, él está haciendo y lo que estamos entendiendo. Es un negocio redondo, porque son 52, o 53, no, bueno, más de 50 este, locales comerciales, ¿sí? Y entonces hay que, hay que decirle a la gente, hay que hacerle entender a la gente que lo que se está manejando en los medios y lo que está manejando este señor es un negocio redondo para él y sus cuates, sí que no sabemos a quién, a quién se lo va, este, quién va a ejecutar, quién, quién este, cómo, lo, cómo lo van a hacer. Entonces ahí vienen los moches, lo que siempre hemos dicho, vienen los moches. Entonces que la gente sepa que nosotros lo que estamos haciendo es abriendo los ojos, haciéndoles entender a la gente que no es para detonar la economía. Eh, bueno, detonar la economía para él y sus cuates, no para todos los guanajuatenses, ¿sí? Que no todos los guanajuatenses, y lo he dicho muchas veces, no todos los guanajuatenses vivimos del turismo. Es una ciudad turística, sí, pero es también patrimonio de la humanidad. Y eso es lo que tenemos que defender. Ese es, ese es mi comentario y me gustaría Gracias, mucho la opinión de, de, del doctor Rogelio y, de, y del doctor Javier Bravo, que nos dijeran qué opinan, por qué se está haciendo este, esta, este plebiscito que es, es ciudadano, es un movimiento ciudadano, para que la gente entienda que nosotros, nosotros tenemos todo el derecho a decir si queremos o no queremos un museo que que no es museo, que es un centro comercial disfrazado de museo. Bueno, el tercero, exactamente, Carlos. El tercer museo que, que no lo queremos, ¿por qué no lo queremos? Porque es un disfraz, es un disfraz de un negocio redondo y que hay otras prioridades en las que se pudieran eh, eh, adjudicar esos 70 millones o menos para poder tener una, una ciudad segura una ciudad limpia, una ciudad con los servicios básicos. Hay comunidades que no tienen ni agua potable. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Lolita. Carlos Arce, por favor. No, estaba estaba Rogelio antes. Ah, perdón, Rogelio. Aquí, el micrófono, Rogelio. Ya, ya no. está, eh pero como quieran, si quiere Carlos no, no, intervenir, no, no, si no, adelante, nos adelante, vamos. Mire, a mí me parece que es muy oportuno también los comentarios que ahorita señala... Dolores, Lolita, y me parece que habría que retomar e insistir en que no hay necesidad de crear ese adefesio. ¿eh? O sea, ya nadie habla del museo de sitio, ya nadie habla de esa maravilla histórica antropológica que es el Panteón de Santa Paula. Sacar a las momias de su casa y llevarlas a otro recinto, le van a quitar completamente esa connotación de ser la colección más importante del mundo que ha sido exhumada de un solo lugar. O sea, las momias deben de estar ahí en Santa Paula. Y a mí me parece, lo digo desde el punto de vista técnico, que con relativa facilidad las instalaciones del museo actual se pueden adecuar. Y garantizar con suficiencia la adecuada conservación y exhibición, investigación de la colección momias de Guanajuato. No, no hay necesidad de construir otra, otra cosa. Que ellos le llaman museo, pero ya sabemos que no es. Ahí mismo se pueden adecuar las instalaciones. ¿no? Entonces no ha habido ya mayor atención hacia la realidad del museo actual. Obviamente, esta colección le ha dado muchos de estos rasgos distintivos y de identidad a la ciudad de Guanajuato. Por eso es una riqueza patrimonial excepcional. Excepcional, ¿no? Debe ser conservada en el sitio en que se encuentra. Y hay que dignificar y actualizar la infraestructura con la cual ha venido funcionando. Pero repito eso, con relativa facilidad lo podemos hacer y el presupuesto que significaría pues iría enormemente menor al que se pretende despilfarrar con esta aberración, con esa aberración, ¿no? Ahí parece que no hay justificación alguna, ¿no? Y esto lo podemos poner sobre la mesa desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista académico en el momento que se requiera, ¿eh? En el momento que se requiera. Habían He estado anotando pues algunos de los comentarios que hizo tanto Francisco Javier como de lo que está ahorita comentando Lolita. A mí me parece que ha sido también algo de lo que ya poco se ha discutido y con esa idea del ayuntamiento en cuanto a lo que es el progreso, la modernidad y el desarrollo, tratan de encajar ese adefesio dentro del polígono considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Esa idea de que hay que satisfacer las necesidades del turismo es una idea completamente equivocada. Yo acabo de publicar también otro pequeño artículo en cuanto a lo que hago como análisis de lo que es un documento verdaderamente importante, que no lo toman en cuenta, yo creo que ni lo conocen, ¿eh? Es la Carta Internacional sobre el Turismo Cultural que le suplicaría encarecidamente a los directores de turismo, tanto estatales como, como municipales, pues que le dieran una revisadita, una buena revisada. Se van a dar cuenta de que quien debe de resultar beneficiado no es el turista, sino es la comunidad anfitriona. La comunidad anfitriona somos nosotros. Ahorita este endeudamiento lo vamos a pagar nosotros como ciudadanos. El turista llega, se eh, eh, disfruta la ciudad en todos sentidos, la disfruta y se va. Pero el que va a pagar la deuda, vamos a ser nosotros. El turismo no va a pagar. ¿no? El turista llega y se va. Pero nosotros somos los que nos vamos a quedar con esa deuda innecesaria. Y al mismo tiempo que nos vamos a quedar endeudados vamos a estar sacrificando la riqueza patrimonial que ha identificado a Guanajuato. Y es el panteón de Santa Paula y son las momias de Guanajuato. Santa Paula y las momias es un binomio indisoluble. Entre las momias y Santa Paula existe una relación biunívoca, en donde las dos cosas son una sola y lo mismo. No la podemos fragmentar no la podemos fragmentar. Nosotros hemos insistido desde siempre en que efectivamente lo que había que hacer en las momias es darle ese cambio total y de ser una sala de exposición con una carga enormemente amarillista y morbosa, hacer de la exhibición de momias un lugar académico educativo, con un contenido científico. A partir de que Paloma hace se hace cargo de la dirección del museo, esto empieza a cambiar y se empieza a tratar de darle a la colección Momias y a la instalación ese giro para que realmente pudiera ser considerado como museo y no como una sala de exhibición de cuerpos secos, en donde todo el mundo se iba a divertir y en donde todo el mundo se iba a recrear. Fíjense nada más la locura, a recrear con la dignidad de los restos mortales de los seres humanos. O sea, las momias son restos mortales de seres humanos que tienen que ser tratados con respeto y no con este rocambolesco carnaval con el que eh, el actual ayuntamiento los ha venido tratando. No son objetos para comercializar. Son objetos sagrados que atendiendo a nuestra cosmovisión y a nuestra particular forma de entender la muerte en nuestro estado y en nuestro país deben de ser tratados con el más absoluto respeto y dignidad y no para tratar de llevarles clientes a 53 establecimientos comerciales que para nada van a garantizar el desarrollo integral de los guanajuatenses. Para nada. El desarrollo integral de los guanajuatenses es lo que el alcalde debería de procurar. Y no nada más el desarrollo económico. O sea, yo pienso que el alcalde y el ayuntamiento no están nada más para crear obras para hacer obra. Por ahí el mismo gremio lo dice con muchísima, y de una manera muy coloquial, con muchísimo divertimiento. Donde hay obras, hay obras Y véngase para acá, ¿no? Entonces, no. O sea, la función del ayuntamiento es provocar el desarrollo integral de la población. Y el que los guanajuatenses vivamos en armonía, vivamos en esta relación de, de corresponsabilidad. Y lo que está haciendo Navarro pues es otra cosa, ni siquiera se lo han tomado en cuenta. Entonces Guanajuato no es de los turistas, Guanajuato es de los guanajuatenses. Entonces defendamos nosotros nuestro patrimonio, defendamos nosotros lo que es de todos el patrimonio no es de las autoridades, ni federales, ni estatales, ni municipales. El patrimonio es de los ciudadanos. Entonces, defendamos los pues, con esta seguridad de que estamos defendiendo incluso hasta el futuro de la ciudad y le estamos dejando un legado íntegro a las próximas generaciones, ¿no? Que eso es parte también del compromiso que como seres humanos tenemos, ¿no? A mí me parece muy extraño y también abundando un poco en lo que comentaba Lolita, en lugar de que el municipio y las autoridades municipales provocaran la participación ciudadana, el plebiscito, lo niegan y lo rechazan, diciendo que no sirve para nada. ¿Qué cabeza cabe? ¿Qué autoridades municipales podemos tener? en donde lo que menos les importa es la participación de la gente. O sea, es verdaderamente inconcebible, es inaudito, que en lugar de que el ayuntamiento provoque la participación ciudadana, la rechaza y la niega. Eso, vamos, es no saber ni siquiera en dónde estamos, en dónde estamos eh, puestos, en dónde estamos parados, ¿no? Y por otro lado... Retomando esto también de los medios masivos de comunicación, es verdaderamente evidente la inclinación que le dan a la balanza para aplaudir todas estas ocurrencias, pero verdaderamente evidente, es más, ahí está hasta molesto y empalagoso, porque hay una parcialidad total que se inclina a aplaudir todas las ocurrencias del señor alcalde. Y lo más triste y lo más desconcertante, que no nos han querido otorgar el derecho de réplica. Sí nos señalan, pero no nos permiten participar. ¿no? Entonces nosotros a través de estos medios ¿no? digitales, ¿no? de redes, es como hemos podido empezar a expresar y alzar la voz. ¿no? Pero los medios masivos, los medios formales, no conceden este derecho. ¿no? Entonces me parece que es más evidente todavía esta inclinación que tienen, iba a decir esta dependencia que tienen, pues me hace muy violento, esta inclinación que tienen a aplaudir todas las ocurrencias del señor presidente. Pero no destacan qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Ayer acabo de subir también muy a la carrera, como ahorita lo comentaba Francisco Javier, todo este apartado que de alguna manera había quedado un tanto cuanto al margen, en cuanto a esta aberración que se pretende hacer, de destruir el gimnasio, y como si nada más fuera el edificio, ¿no? Entonces, a mí me parecía, pues, y nosotros dentro del Consejo Ecologista lo analizábamos, de que los murales también deberían de ser considerados. Vamos, este street art, este arte de la calle, ha sido y ha ido tomando fuerza en todos los países en el mundo y es considerado como una manifestación eminentemente popular, una manifestación en una gran medida juvenil, pero que de alguna manera está marcando el pulso de lo que la sociedad vive y de lo que la sociedad transita. Entonces, estos artistas deben de ser reconocidos como tal. ¿no? O sea, no es tan así, tan sencillo, ah, vamos a tumbarles, no, no nada más están tumbando el gimnasio, están tumbando toda una forma de vida y toda una forma de expresión de esa comunidad. El gimnasio y los murales que perimetralmente lo, lo engalanan, forman parte ya de ese paisaje urbano. Ya le han dado ese toque identitario a esa zona de la ciudad. Ya cuando vamos a la estación, ya sabemos, desde el cabús, desde el trenecito, lo que también está grafiteado, ya sabemos que estamos llegando a ese espacio, ¿no? El mismo joven que hizo el, la decoración interior del vagoncito, también tiene obra mural allí en la estación. Y, y sin pedirle ni su opinión, ni sin nada, ¿sabes qué? Ahí te va, ahí van las máquinas y vamos a tumbar todo. Están borrando una forma de expresión, ¿no? Que eso es prácticamente lo que el arte callejero, en este caso el arte del graffiti se manifiesta y se evidencia, perdón, como una expresión eminentemente popular y es la única es la única zona en donde este tipo de manifestaciones tenemos en Guanajuato que no son expresiones vandálicas no es el graffiti vandálico aquel que mancha y que deteriora incluso hasta bienes patrimoniales no pues es toda una intención de mostrar ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Guanajuato y en este momento actual? Vamos un poco, lo que trato de decir es que el patrimonio no nada más es lo histórico, lo pasado. Hay un patrimonio contemporáneo que necesariamente tenemos que empezar a construir. Y Guanajuato está lleno de esta riqueza patrimonial contemporánea, que necesariamente tenemos que también conservar y defender. Pero esto no significa que para defender una cosa tengamos que destruir otra. Al contrario. O sea, el patrimonio es una construcción que va en permanente enriquecimiento. Ya nunca vamos a decir hasta aquí llegaron los bienes patrimoniales. Entonces, no podemos darnos este lujo de empezar a destruir cosas. Navarro quiere destruir el museo de sitio, que le ha dado identidad a Guanajuato, para construir una defensa, ¿no? O sea, no es posible querer tapar un agujero haciendo otro más grande. O sea, Guanajuato corre en riesgo de perder, pues, muchas de estas características eh, distintivas e identitarias que, pues, han hecho tener este reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Entonces, el patrimonio es esta riqueza de toda la suma de los bienes. No nada más es el patrimonio arquitectónico, no nada más es el patrimonio documental, no nada más es el patrimonio, no. patrimonio es un patrimonio eh, que se nutre y se conforma con todos los bienes patrimoniales, tangibles, intangibles, muebles, inmuebles, Vamos, es la suma de todos estos bienes. ¿no? Y como guanajuatenses debemos apropiarnos de esta riqueza patrimonial y defenderla, porque es de todos, no nada más es de los empresarios, que ellos así lo ven. ¿No? y que creen que pueden hacer y deshacer a su antojo con los bienes patrimoniales. ¿no? Hacer tejabanes en las azoteas, tumbar puertas, quitar vanos, sellar ventanas, vamos, hacen y deshacen a su antojo. Con el aval, pues, de nuestras queridas autoridades municipales, ¿no? Bien. Bueno, recuerdo que este programa y el del miércoles simplemente son para y convocar a, a la gente a que firmen para que haya un plebiscito, para que los ciudadanos opinemos si debe haber o no un endeudamiento del municipio. Hoy es el último día hoy de las 5 a las 12 eh, de la noche en el, el Jardín de la Unión se van a estar recibiendo las firmas y le voy a dar la palabra a Javier Bravo que la pidió desde hace rato para que nos haga favor de participar nuevamente. Gracias Javier Javier adelante sí. ah, Muchas gracias. Bueno, sí. eh, solo quiero comentar algo eh, para abonar, tratando de no repetir. Efectivamente, sí. este tema de la eh, suciedad de las calles es como una, una de las aristas eh, criticables, es decir, mejorables eh, de las eh, cuestiones que se podrían hacer con parte de esos 60, casi 70 millones de pesos en lugar de una nueva plaza comercial que ya sabemos eh, que es el verdadero sentido y la verdadera intención del proyecto del alcalde Navarro, eh, porque vaya, suena irónico, pero a veces voy caminando por el centro y ni siquiera, ni siquiera quiero pisar el suelo de tan sucio que es, de, mugriento de, de, de cosas que escurren ahí y bueno, también es responsabilidad de una comunidad que no ha tenido el suficiente cuidado ¿sí? para barrer su frente, lavar su frente, barrerlo diario y lavarlo de vez en cuando. También es verdad que no todo es gobierno, no todo es autoridades eh, oficiales, formales. También es la comunidad que, que tira basura diestra y siniestra. A esto se suma un pésimo sistema de recolección. Y, y procesamiento de los desechos, eh, no hay una industria desarrollada del, del reciclaje de los materiales. Miren, en una de las ocasiones que fui, mientras preparaba la, eh, como curador invitado en, allá en California, eh, el, el campus norte de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, <coughs> eh, vi algo muy interesante que sería como, eh, a veces las comparaciones son buenas, cuando es para un buen propósito y una de las cosas que decía eh, junto a los botes de desechos, no puedo decir basura, eh, en el campus norte de UCLA había un letrero que decía eh, algo así como que nuestro propósito para 2021 no sé es cero basura y por eso tenían un montón de recipientes como botes de diferentes colores para los diferentes materiales, es decir la idea misma de basura eh, deja de, de ser necesaria y ya se empiezan a ver las cosas como diferentes tipos de materiales. ¿sí? Pero significa que ya hay una cierta infraestructura para todo ello. Aquí no tenemos eso, pero ni siquiera existe la intención de desarrollar esa industria del reciclado y el reciclaje de, de materiales para que la basura deje de ser basura y sean materiales reutilizables. Prácticamente todo se puede reutilizar pero se necesita también una comunidad más exigente. Y eso es, a fin de cuentas, a donde deberíamos trabajar todas y todos en un mayor nivel eh, de concientización, de información, de cultura, de participación. Y este ejercicio del plebiscito es un ejercicio de, de, pues de democracia directa, de democracia participativa, y es muy importante utilizarlo, utilizarlo eh, para, eh, a, a, con otros propósitos también, después de que esta de que triunfemos en esta lucha, porque yo tengo la esperanza de que triunfaremos, <risa> ya habrá otras causas en las que la gente no debe de, eh, de descartarse, no debe de autodescartarse, debe exigir siempre que le respeten su dignidad, su libertad de, de opinar, de decidir, pero para eso hay que informarse más y mejor. Entonces, hay una cosa que a mí me parece muy importante, que me duele cada vez que la veo y que la pienso, y es la, una situación que casi siempre veo en la Sauceda, pero que es representativa de barrios, callejones y comunidades urbanas y rurales. Y es lo siguiente, eh, por ejemplo, cuando paso por la Sauceda por las tardes, a veces, de vez en cuando, eh, veo mucha gente joven a, así a bordo de la carretera, afuera de los locales y de las casas, consumiendo bebidas alcohólicas. Pero al mismo tiempo, en la Sauceda, hasta donde yo sé no hay una casa de la cultura qué bonito sería que en cada comunidad y en cada barrio tanto en las zonas rurales eh, como como en las urbanas pudiéramos tener eh, en cada zona en cada barrio y en cada comunidad una casa de la cultura en el, en el más amplio sentido posible en donde se le dé eh, se creen o sea, que sean creadas las condiciones para que la gente pueda desarrollar sus habilidades, sus capacidades, desplegar su personalidad, su, sus posibilidades creativas con apoyo del ayuntamiento o del gobierno del estado, federal, de todos los ámbitos. Es cuestión de saber gestionar estos proyectos y, y a eso se podrían destinar parte de, de esa millonada, a iniciar un proyecto así, impulsarlo para que la gente pueda vivir mejor poco a poco, no significa que con 60 millones ya todo el mundo va a ser feliz y va, y va a vivir en, en el mundo, digamos, de, eh, en, en plenitud de posibilidades y capacidades, pero es un proceso. Pero si con eh, gente así como este alcalde eh, gestiona una millonada para una cuestión tan mezquina y tan arbitraria, pues entonces no vamos a avanzar. A, a avanzar. Y nuestras comunidades como la Sauceda, donde hay mucho alcoholismo, mucha drogadicción, pero no, no tiene una casa de cultura, por ejemplo, no tiene suficientes instalaciones deportivas, etcétera, etcétera. La mayoría de sus calles no están pavimentadas y, y bueno, eh, ¿verdad? O sea, ¿qué clase de política está impulsando una, un personaje como él? Y hay que pensarlo también para el futuro, después de él van a venir otros, porque él ya se religió, ya no se puede reelegir vendrán otros. Pero si nosotros como comunidad estamos satisfechas, satisfechos con esa clase de política, pues entonces no, no hay futuro. Pero sí debe haber futuro, tenemos que empezar a pensar críticamente y pensar críticamente es pensar en qué hace falta para que, bueno, yo soy profesor universitario y... Y aunque quisiera yo ganar más dinero y tener más posibilidades, yo pienso, hay mucha gente que eh, tiene necesidades más urgentes, yo preferiría que primero se les atendiera a ellas, y, y yo puedo aguantarme aquí un rato, o sea, en algún momento ojalá nos den un buen aumento o cosas así, pero primero la gente que lo necesita más. Y no, o sea, Navarro no, no ayuda, no contribuye para nada en esto. Eh, finalmente, quisiera decir que... Eh... No hay patrimonio sin comunidad, es decir, la comunidad es que, la que le atribuye a, a, a las cosas, a los procesos, a las tradiciones, el estatus de, de patrimonio. ¿sí? Después se puede institucionalizar, formalizar, pero es el valor mayor o menor que le atribuimos a esos objetos, procesos, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que vale mucho la pena que trabajemos más quienes somos gente universitaria en activo, que hay gente que ya se retiró pero quienes estamos en activo, trabajar más, aún más fuera de las aulas, fuera de los muros, eh, y seguir trabajando dentro, como estamos formando nuevas generaciones, todo eso, pero mucho más todavía hacia afuera de lo que estamos haciendo. Por eso me gusta mucho lo que hace mi amigo Rogelio y, y otras compañeras y compañeros, pero todavía poca gente de la universidad trabaja mucho hacia afuera. Y, y eso es lo bonito del activismo, en el buen sentido, pues siempre es bueno el sentido del activismo, <ríe> sobre todo para estas causas, ¿no? Muy, muy de la comunidad, muy de nuestro patrimonio, muy de nuestra dignidad. Así es que, sí, los medios van a estar muy sesgados mientras haya eh, varias cosas que yo considero importantes, ¿no? Yo sospecho que aquí hay chayote, como se dice, <ríe> incluso un amigo. Eh, periodista y además escritor que acaba de escribir un espléndido libro sobre, sobre los mineros ¿sí? le, del 22 de abril y lo que se conmemora aquí o debería conmemorarse en, en, en Guanajuato, ¿no? Sí. Como, como este le llama a esa placita que está enfrente, de, la del truco, enfrente de la presidencia, le llama él la plaza del Chayote. Y él ya sabe qué dinámicas se dan ahí. Bueno, no podemos esperar que ellos cambien eh, o al menos no tan rápido pero sí es muy importante lo que ustedes, eh, y les agradezco mucho eh, del Observatorio Ciudadano, abrirse a, a otras voces, es muy, muy importante, yo les agradezco, pero también hay que generar en cada lucha, como esta lucha contra el endeudamiento y contra la manipulación y la construcción de un centro comercial más, eh, esta lucha también está generando sus propios materiales, ¿verdad? Y se publican en redes sociales y ahí circulan, y eso es muy, muy bueno, porque si nos atenemos nada más a, a los medios eh, de comunicación masiva tradicionales, pues ahí nosotros no, no pretendemos hacer lo mismo, de, de llenarlos de chayote para que publiquen lo que nosotros queremos. No, no vamos a poder combatir con eso, porque Alejandro Navarro no tiene escrúpulos y pues él suelta chayote a diestra y siniestra. Nosotros no hacemos eso, nosotros tenemos dignidad y respetamos la dignidad de nuestra comunidad y nos comportamos de otra manera. Por eso... Yo creo que sería muy importante también dentro de la universidad y lo digo como universitario en la UG, generar estos espacios. Por ejemplo, existe una maestría eh, en patrimonio ¿sí? y creo que ya está abrió el doctorado en patrimonio. Ahí trabaja una compañera nuestra, Ada Marina Lara, una profesora eh, espléndida y tiene mucha presencia con los estudiantes. Rogelio también ha formado muchísimas generaciones de, de, de gente pensante, yo diría sentipensante porque es sensible. A, a todas estas cuestiones que estamos comentando aquí. Entonces, dentro de la UG podríamos abrir también estos espacios para discutir, para generar incluso publicaciones eh, en esta temática que es muy sensible porque toca el corazón de nuestra comunidad en todos los sentidos que ya hemos manifestado aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias, a Francisco Javier. Recuerdo que el último día para firmar en el Jardín de la Unión de las 5 a las 12 de la noche. Eh, tu firma puede ser lo más importante para llegar a la meta. Le voy a dar la palabra a Rogelio García, que tiene un compromiso y queremos escucharlo. Muchas gracias por tu participación, Rogelio. Pues sí, nada más para, sí si me escuchan, sí, nada más para reiterar la invitación. Es verdaderamente necesario que la voz ciudadana se haga, se haga escuchar. A mí me parece que no es cualquier cosa esto de un plebiscito, me parece que es algo verdaderamente serio y es definitivamente eh, eh, necesario para este caso que ahorita nos ocupa, pero para muchos otros que se pudieran presentar. ¿no? A mí me parece que la gobernabilidad de nuestros tiempos ya no puede ser ejercida únicamente a partir de las voluntades caprichosas de una o de dos personas. O sea, se supone que existimos nosotros los ciudadanos y que de alguna manera estas supuestas autoridades son las que nos representan, pero pues nos damos cuenta de que no representan más que exclusivamente los intereses personales y la voluntad ciudadana es totalmente ignorada. Entonces hacemos un llamado a la comunidad, hacemos un llamado a la población, a todos los amigos que nos ven ahorita y a los que no nos pueden estar viendo, para que vayan a votar. Es un ejercicio ciudadano. Esto es para determinar si se hace el plebiscito o no. El plebiscito ya sería, pues, eh, eh, el, eh, el ejercicio final. Esto es nada más para validar la necesidad de la creación, de la implementación del plebiscito y la necesidad de la participación ciudadana. Vayamos a votar hoy estará abierta la mesa hasta las 24 horas en el jardín de la unión muchas gracias a todos y un gran abrazo un gran abrazo para todos muchas gracias Rogelio bueno yo quiero que eh, ya le dedicamos eh, tres sesiones a este tema y, pero haya un enfoque que no hemos tratado eh, o lo, lo hemos hecho digamos eh, por un lado que es que eh, es que el Observatorio Ciudadano, ¿sí? No estamos para oponernos a todo lo que digan los gobiernos. Nosotros, desde que nos creamos, lo hicimos para ver que la ley se respetara, que se aplicara en todos los casos el Estado de Derecho. Y lo estamos haciendo. Porque alguien podría pensar, estos son unos envidiosos que no permiten que otros hagan negocios. No, no, no. Los negocios son algo muy bueno. Cuando son entre particulares, qué bueno que se le hagan. Lo malo es que lo, cuando esos particulares, que son muy buenos para los negocios, llegan al gobierno, pretenden seguir haciendo lo mismo y hacer negocios con nuestro dinero. Con el dinero que es público, debe servir a lo público, a la mayor cantidad de gentes. No, a los privados. Es decir, ese es, ese es, eh, por eso es que no estamos tan inquietos. Los que se hacen hacen negocios, pues que lo siguen haciendo, pero no en el servicio público. Ah, ah, platicaba con Carlos hace unos días sobre este asunto y me decía Carlos Arce, sí, porque además un problema que hay cuando se hace negocios desde el desde la entidad pública, es que se disminuye la competencia. Es decir, eso afecta que la gente compita por re obtener recursos. Al gobierno le toca solamente gobernar y dar el máximo beneficio al mayor número de gentes. Carlos, si quisieras por favor este, eh, completar esta idea y luego le pido a Lolita que nos vea a los que han estado eh, participando en en esa página de Facebook. Sí, gracias Memo. Bueno, pues ha sido memorable esta intervención. Creo que ha sido muy, muy, muy importante. Eh, hay argumentos, hay sentimientos que se pusieron eh, y que se expresaron en estas intervenciones muy importantes para la comunidad. Yo creo que hacía falta una plática en este sentido. En la visión sobre todo de cómo, de, de cómo se debe de entender el turismo, el, el, el buen turismo para una ciudad. Todo esto deviene incluso del de gran debate que ha habido en el caso de Venecia en Europa, este, precisamente por el problema del turismo, convirtiendo esa gran ciudad en una escenografía y perdiendo a su comunidad, pues toda vertida nada más al turismo y a vender chácharas de todo, algunas cosas excepcionales, pero se perdió la comunidad y todo esto desató un, un gran debate sobre las ciudades que son culturales, cómo deben realmente eh, actuar para incrementar su patrimonio y para no convertirse en una simple escenografía a donde van los turistas a tomarse fotos ¿no? o a tener miedo como en el caso de las momias. Bueno, eh, un punto muy importante en esta invitación que se está haciendo para ir a firmar y presentar su credencial de lector es para completar el número de firmas necesarias para convocar al plebiscito. Se necesitan 4,314 firmas, que es el 3% del padrón. Entonces lo que estamos haciendo los que vayamos el día de hoy a firmar, voy a ir, es precisamente completar o, o tener una cantidad de X de firmas que sobrepasen esta cantidad para que desde la instancia electoral se convoque al plebiscito y el plebiscito pues es una votación donde se decidirá si sí o si no está bien suspender todo la parte de la contratación del empréstito de los 70 millones de pesos, en tanto no se tengan los permisos, porque es increíble lo que ha estado pasando aquí en Guanajuato. Que están tramitando el crédito de 70 millones de pesos cuando no tienen los permisos del Lina por ejemplo. Y esto se lo pasaron por el arco del triunfo, tanto el ayuntamiento como el Congreso. Son responsabilidades de ambos. Finalmente, este... Como comentábamos, Memo, pues sí, evidentemente este asunto de hacer negocios desde el poder pues es muy grave. Y es muy grave porque pues como particular, pues todo el mundo tiene derecho a hacer negocios, qué bueno que haya negocios, que compitan por los negocios, que haya apertura para hacer negocios y se distribuya la economía. Lo que sucede cuando se hacen negocios desde el poder y con el poder, es que se concentra la distribución del ingreso. Estas desigualdades que vemos en y la desigualdad está Guanajuato, vean la desigualdad que se está provocando con la gente que está en el gobierno y sus cuates y amigos, con todos los demás, quienes pueden hacer negocios realmente jugosos, con pinches, ellos son los que pueden hacer negocios y están excluyendo a todos los demás el museo de las momias es importantísimo para hacer sus negocios porque el museo de las momias va a costar más y si cuesta más entonces hay un residual que no puede entrar al museo de las momias y se va a ir a los museos de la familia del alcalde esa es parte de la, de la apuesta esa es parte muy importante de la, la apuesta la otra son por ejemplo los eh, famosos guías de turista pues es una mafia que está organizada para primero llevarles a los turistas a los hoteles del de alcalde y de los cuates del alcalde. Es una mafia que desplaza la, la, la, la competencia. Y ya no hay competencia porque se captura la entrada a los turistas. Estos son los problemas económicos. Termino. Rápido. Pero, eh, los, ¿Cómo? Ya los denunció el youtuber que se visten de policías. Claro, turistas, y, y, y hay un turista. efecto que tú que te hacen la parada y el turista se para. Los que no saben, los Así que ya es. sabemos, pues no les hacemos caso, pero el turista sí se para. Así bueno, es. está, Están capturando a los turistas a la entrada. Finalmente, este, creo que este museo, y en relación al endeudamiento, primero no tiene legitimidad. No tiene legitimidad porque no hay confianza, porque en las elecciones no se produjo la confianza que se necesita para hacer estas y muchas otras cosas. porque Porque condicionaron y compraron el voto. De esos 29 mil votos que tuvieron, por lo menos 10 mil fueron comprados y fueron condicionados. Entonces tienen muy poquititos votos. Y no nada más el alcalde, el ayuntamiento en general no tiene pues legitimidad. Se puede abordar y ir muy, muy profundo en estos, en estos mares. No tiene permisos ya el Ina dejó muy claro que todavía no hay permisos. Es más, no han presentado completo ni siquiera el proyecto ejecutivo. ¿Cómo va a haber permisos si ni siquiera han presentado las propias autoridades municipales el, el, el, los, los proyectos para a ver si les dan el permiso? No tiene lógica. Y no tiene lógica muy sencillo. No podemos tener tres museos para momias. El museo del sitio... El de sangre de Cristo, donde ya hay momias también. Y ahora vamos a construir un tercero. Pues estamos locos. Y gastar el dinero de los, de los guanajuatenses para hacer un tercer museo. Estamos verdaderamente pirados. Y a eso nos quieren llevar. No tiene lógica. No tiene razón económica tampoco. ¿Por qué construir un centro comercial? Caramba, pues si queremos construir un museo, hagamos un museo achaparremos esto que está, estamos viendo atrás, quitemos los, los locales comerciales, porque aparte está lleno de, de, de, de locales comerciales en la zona. Hay un museo de artesanías a, a 50 metros, hay otra parte comercial allí a un lado, y a la entrada de la estación hay toda una gran cantidad de comercios también muy, muy, muy importante. Ah, no, vamos a construir más locales comerciales. Probablemente si quisieran construir un, un museo, pues nos cuesta 30 millones de pesos o 25 millones de pesos si achaparramos todo eso y dejamos nada más los 25% de construcción que estaría destinado a las momias. No tiene razón económica y menos si pensamos que van a estar trabajando dos museos, el museo de sitio y el museo de acá, pues vamos a dividir la demanda, evidentemente. Es una locura la que traen estos amigos. El costo-beneficio no sale del asunto nunca. Y por último, no tiene momias garantizadas porque el INA está haciendo un estudio de en qué condiciones están las momias. Es probable que las momias no se puedan mover de su sitio y esa sea la condición eh, técnica de las momias. Eh, las momias del siglo XIX ni siquiera nos pertenecen, van a ser parte del patrimonio federal, entonces ni siquiera están en el ámbito de competencia del señor presidente municipal y del ayuntamiento. Eh, y finalmente, pues lo que está sucediendo es que con el negocio, con el dinero de los guanajuatenses, se van a construir un mercadito, bonito chiste, endeúdense con 70, por, con 70 millones de pesos y les construimos un mercadito para los cuates. Oche, por cierto, lo dicho es así. A ver, cuesta aproximadamente 100 millones de pesos este eh, proyecto. Un museo y un centro comercial que cuesta 100 millones de pesos, calculan los políticos que por lo menos les debe dejar por moches, por fuera, donde nunca se va a de detectar este movimiento, les debe de dejar por lo menos el 20 o el 25%. O sea, ellos están llevando entre 20 y 25 millones para sus bolsas y, a, y, y, y sobre todo para hacer también un fondo para la siguiente elección, comprar votos y con eso eh, garantizar que se van a quedar gobernando. Esa es toda la historia de, de este asunto. Conclusión, no tiene legitimidad, no tiene permisos, no tiene lógica, no tiene razón económica y no tiene tampoco momias que garanticen su exhibición hasta el momento. Más vale que vayamos, firmemos la solicitud para que haya un eh, plebiscito y pues construyamos ciudadanía precisamente a través de un instrumento de gobierno ciudadano como es el plebiscito. Eso es a lo que llegaríamos como conclusión de esta gran y magnífica exposición que hemos tenido esta tarde. Gracias. Yo, vamos a darle la palabra una vez más a Javier. Francisco, Javier, para que eh, nos haga su aportación. Gracias, son solamente dos cosas. Una, eh, como expresar mi esperanza de que algo podamos hacer desde la Universidad de Guanajuato. Y la otra es eh, echarle flores a ustedes. <ríe> Voy a empezar por la, por la primera que mencioné de la UG. Aquí nos hemos quejado de, del periodismo eh, local y municipal. Cuando digo local, es el estado de Guanajuato, cuando digo municipal, pues acá, en Guanajuato. Y, eh, y también nos hemos quejado de los guías de turistas y de una especie de turismo depredador. <ríe> Creo que eh, a, a mi universidad, a la institución eh, a, a la que dedicamos... Eh, trabajo, esfuerzo, Rogelio, yo y varios, y varios de ustedes le, le ha faltado esa parte de impulsar programas de formación eh, fundamental quiero decir con todo el sustento posible, teórico, metodológico técnico, para formar periodistas con ética ¿sí? y también guías de turistas ustedes posiblemente hayan visitado en otras ciudades y en otros países y con frecuencia nos encontramos en otros países guías de turistas eh, no sé yo me he encontrado muchos que son eh, uh, historiadoras historiadores del arte por ejemplo historiadoras historiadores del arte guías de turistas pero no solo certificados además tienen una formación fundamental Ahí estamos quedando a deber un poco nosotros. Y por otro lado, con el periodismo. Un periodismo, eh, digamos, tomado muy en serio, que tiene que estar muy actualizado en los medios eh, digitales que hay ahora. También el periodismo tradicional, todo eso junto. Pero, sobre todo, con una columna vertebral, con una estructura ética que solamente una universidad puede otorgar en este momento sí, como formación integral creo que ahí estamos quedando a ver porque la sociedad nuestra comunidad amerita tener periodistas de muy buen nivel y con una incorruptibles y con una ética pero de acero de titanio <risa> ¿sí? y también con los guías de, de turistas, ¿verdad? Porque sí, eh, yo entiendo que pueden algunos estar amafiados, pero por otro lado, como comunidad, ¿qué hemos hecho para que ellos eleven su nivel? Ahí es donde debemos nosotros ponernos a pensar, porque yo mismo he participado como profesor invitado para dar el módulo de arqueología en el, en el diplomado para guías de turistas para que se certifiquen aquí. Pero de lo que se trata no es nada más de dar un, un diplomado. Se, le, se trata de ofrecer un programa más completo, más fundamental, pero con todo el apoyo. Porque si les vamos a cobrar un dineral para formarse, pues no van a poder porque no, no son gente de mucho dinero. Entonces hay que ver un problema de manera integral y abordarlo así. Eso es una deuda que yo considero que mi universidad, mi institución, tiene con la propia comunidad. Ya no hablo solamente de periodistas, y, de periodistas y guías de turistas, sino con ofrecer las posibilidades para que haya formación fundamental en esos ámbitos. Y finalmente, la otra cosa que quería mencionar era echarle flores a ustedes. Como dijo Guillermo hace un rato, eh, eh, este, el, el Observatorio Ciudadano no es para oponerse a todos y a todos los, a todos los alcaldes y todas las iniciativas del gobierno. No, no. Efectivamente, no se trata de eso, lo dijo muy bien y, y, y dijo además que se trata de que observar, por ejemplo, estar atentos de que, de que se aplique la ley. Y yo diría, sí, pero, sí, pero, porque aquí, por ejemplo, resulta que el Congreso es quien legisla, eh, eh, aprueba el endeudamiento, ¿no? Quizás si lo buscamos y rebuscamos, suceda que... Técnicamente sea legal. Tal vez. Yo no soy especialista. Yo no soy jurista. Pero tal vez si me rastreamos resulta que pues es legal, como el Congreso lo hizo legal, pues es legal. Entonces, yo diría, está bien lo que dijo Guillermo y, y todavía más allá de eso, habría que tirarme y decir, están ustedes a favor no solamente de la legalidad, sino de la justicia, porque aquí estamos hablando de... De que a lo mejor pueden hacer las cosas técnicamente bien, así como la, la esclavitud en alguna época aquí en nuestro territorio fue legal, ¿verdad? Eh, pero qué bueno, gracias, señor Don Miguel Hidalgo, porque más allá de lo legal, él dijo, vamos por la justicia, ¿sí? Y Morelos, etcétera, etcétera, más allá de lo estrictamente legal y como con un valor superior. Está la justicia y yo creo que en este caso ustedes el enfoque y el, eh, que usaron y el espacio que nos han abierto tiene mucho más que ver con la justicia, que es un valor más poderoso, más potente, más vigoroso eh, que la legalidad en sí, porque la legalidad, fíjense, puede, puede haber y de hecho defendió la esclavitud en su momento. La, la conquista, los españoles la hicieron legal. <risa> Entonces, más allá de eso está la justicia. Y yo les agradezco mucho, eh, compañeras, compañeros, a todas y todos ustedes, la oportunidad de haber participado aquí. Yo también tengo compromisos. Estamos lavando ropa, por cierto, aquí, mi hijo y yo, y, y vamos a continuar con esas tareas domésticas. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Francisco Javier. Ahora le voy a pedir a Lolita que nos haga favor de leer. vemos antes que sí. cerremos el programa. Ja. Te quiero decir, Javier, que el maestro Pérez Volde, que fue emérito maestro de la Universidad de Guanajuato, cuando yo fui director de turismo con él y la Secretaría Federal de Turismo, creamos la Escuela de Capacitación Turística en la Universidad de Guanajuato. No sé cuándo desapareció. Esta escuela, con esa, les dieron, ahí están todavía los viejos guías de turistas, ya se han muerto muchos, les entregaron sus primeras credenciales. Ese época lo hicimos con la Universidad de Guanajuato. ¿Cuándo desapareció? No sé, porque yo no fui pero sí se hizo una escuela de capacitación para guías de turista, ¿eh? Sí lo aclaro. Sí. Lolita. Ok, bueno. Este, pues Este, Muchas gracias a, a todos los que nos están siguiendo por Facebook Live y por sus comentarios. Está el de Oscar Cruces que dice, saludos afectuosos para Rogelio García Espinosa. Javier Bravo, ya empezamos, gracias por invitarme a participar. Eh, Leonora Villegas, saludos a los miembros del observatorio y a los expertos invitados. Leonora Villegas, el único proyecto, entre comillas, que han dado a conocer a los ciudadanos es el que publicaron para la aprobación del endeudamiento en el Congreso es una vacilada. Gerardo Rivera, el hombre con su libre albedrío tiene siempre la posibilidad de escoger entre varios bienes que efectivamente conoce y no todos ellos son convenientes a su naturaleza, por lo tanto, no basta conocer el bien para seguirlo, es necesario el uso recto de la libertad para que elija el que efectivamente sea honesto, para el hombre en sus circunstancias correctas. Gutiérrez Sainz, Raúl, 1981, introducción a la ética, México Editorial, Esfinge, página 121. Leonora Villegas, desde el 2018 la insignia, de, la insignia de Navarro ha sido el negocio. Su entender se traduce en que si no hay negocio, no hay desarrollo. Así de corto es su criterio. ¿Realmente 53 locales comerciales van a detonar la derrama económica del municipio? Hay que ser idiota para creerle. Paloma Robles Lacayo. Ese esfuerzo de manipulación queda al descubierto al movilizar a los medios para denostar y difamar el legítimo propósito ciudadano para promover el plebiscito. Roberto Martínez, se requiere mucha, muchísima labor de comunicación proactiva para con la sociedad, ya que solo escuchan al suegro en Radio FM y ahí se forma requerimos enfatizar la educación cívica y ética Mario Rodríguez Llebra si de acuerdo con el, sí, de acuerdo con el comentario del invitado Leonora Villegas, Lolita, los ediles de su partido son sus fans Leonora Villegas, como dice la regidora Paloma, el alcalde echó a andar la maquinaria publicitaria pagada por los ciudadanos en contra del plebiscito Juan Carlos García, totalmente de acuerdo no al mumo. Mario Rodríguez Yebra. no hay que permitir que el alcalde se salga con las suyas haciendo el disque museo y que es absurdo ya que existe un museo de las momias. E ese tipo de alcalde ya llegó al colmo de la, de la sinvergüenza y cinismo de aferrarse a hacer sus negocios con sus parientes y compadres. No al nepotismo, no a la corrupción. Leonora Villegas, pregunta a los invitados, ¿qué opinan de la obra que se está construyendo a las faldas del monumento al Pipila y de las declaraciones que sobre ello emitió ayer el director municipal de desarrollo urbano Juan Carlos García Romero, sabias palabras del doctor Rogelio. Leonora Villegas, es momento de convocar a un debate serio entre los ciudadanos y las autoridades municipales en igualdad de condiciones. Mario Rodríguez Yebra, hace falta que la ciudadanía participe más en la política, ya que esta es para vigilar y evitar que los dineros públicos, o sea, el erario público, sean invertidos de manera óptima, de manera óptima para el beneficio de la ciudadanía y no para un grupito de corruptos. Cristina Caldera Muñoz, si se quiere atraer más al turismo, es necesario ofrecer mejores servicios, uno de ellos que es necesario primero para la ciudadanía es la instalación de cajeros automáticos en varios puntos de la ciudad por ejemplo la zona norte, San Matías San Javier, Valenciana, etcétera, contamos parcialmente con este servicio y a las personas discapacitadas, enfermos, ancianos etcétera, se les dificulta ir al centro, otro punto es que disminuiría perdón, es que disminuiría, disminuiría el tráfico en la ciudad al tener los servicios más cercanos saludos Leonora Villegas ¿qué podemos esperar de un mitómano que confía plenamente en que se puede hacer un gran negocio con la muerte? hay que recordar que, que viene de la escuela de su suegro son todos los comentarios que hay muchas gracias este, pues, gracias a todos por tu participación a Rogelio, a Francisco Javier a Mariela Castro a María Dolores Montenegro, Carlos Arce José de la Luz Antibáñez y su servidor Guillermo Siliseo. les damos las gracias por haber estado con nosotros en esta sesión sobre el endeudamiento. ¿Debemos, necesitamos endeudarnos? Es el asunto. Si no necesitamos, pues entonces hay que provocar el plebiscito yendo a firmar hoy en la tarde de las 5 a las 2 de la noche en el Jardín de la Unión. Y nos vemos la próxima semana. En una sesión más del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto.